Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo TV Full Premium Con un nuevo video En esta ocasión les vengo con Con un top películas De terror o suspenso Para gozar En Halloween Vamos a empezar De una vez, sin mucho bla bla bla Primero voy a poner Mi canal de fondo obviamente, para que se vea Más chido, bueno Aquí estamos La primera película La pueden encontrar en Prime Video Es más, toda esa película Este todo completo está en Prime Video La primera película Marasaña 32 Excelente película recomendada Esta película trata de una casa Como quien dice Embrujada O que está habitada por fantasmas Ya mirándolo ustedes sabrán más Segunda película, La Caja Negra, el mismo nombre lo dice todo, un hombre, un sueño, bla bla bla, está en el puesto número 2, puesto número 3, Enterrado, una película interpretada por el actor de Dick Paul, entre otras películas más, no recuerdo el nombre. El mismo título ya te dice de qué trata la película Simplemente véanla para que la disfruten, la gocen, etcétera, etcétera, etcétera Y es recomendada también por mí, obviamente, por pues si no, no tuvieran mi toque Tercera película se llama Brand O en español, traducido en español es El Niño 2 Esta película es igual que la primera, obviamente de terror Pero es un poco más entretenida, ya que te tendrá muy... Concentrado cuando la estés viendo Siguiente Siguientes películas Las 8 películas Que hay de Sao Muy recomendadas, lo dije en el top 1 También la recomiendo en este top Número 2, top, top De Halloween obviamente Y dentro de este top también cabe la película Espiral, que es la nueva película Que es una de las nuevas Sería Sao 9, pero no es Sao 9 Es otro, eso es Sao Pero a otro nivel y con más calidad, etc Siguiente película, el bebé de Rosemary Obviamente ya por el mismo nombre sabrá Una mujer va a tener un bebé O supuestamente está embarazada Y va a vivir unas situaciones y bla bla bla Siguiente película se llama Aprisionados Esta se, se enfoca en una cárcel Obviamente por el mismo nombre te lo dice Aprisionados Se trata de una... De personas que van a estar en una cárcel y ahí se va a desarrollar la película. Siguiente película: House Terror. O la casa del terror. Y también La Ca House Blood. O Casa Sangrienta. Que diferente. Estas dos películas son muy recomendadas, al igual que la Malasaña 32. Siguiente puesto. Maldición del diablo. Esta película es parecida a la de el bebé de Rosemary pero es diferente obviamente pero es muy épica se la recomiendo siguiente puesto otra película de esa misma categoría se llama el primogénito trata de un bebé o una madre parida obviamente entre otras cosas siempre ahí. y pues en este top la última película que les recomiendo es el apartamento 1303, un peliculón Recomendado, 100% recomendado Este talk lo pueden disfrutar en la plataforma de Prime Video Lo pueden buscar también pirateado Puede ser que encuentren una que otra en HBO Max Otra en Star Channel o Star Plus Y puede, puede ser que estén en Netflix también Así que se despide su amigo a TV Fur Como lo pueden ver aquí Recuerden suscribirse Recuerden suscribirse aquí a este botoncito rojo Que ya somos 143 suscriptores apenas y ya tenemos 6.856 visiticas Le quiero dar gracias a mi público por haber apoyado mi serie de mi talks. Series médicas, mírenla ahí. Que de momento he hecho unos 9 de 10 videos que tengo planeado para finalizar esta serie. Entre otras cositas que hay por ahí. Así que hasta aquí dejo el video o este talk. Hasta pronto.